¿Qué tal? Estos son sus canales de Estilocracia y Estilocracia Clásico y yo soy Ricardo Domínguez y con el gusto de siempre los saludo. Les recuerdo que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y les quería recordar platicar algo. Sabe que a lo largo de mis muchos años de existencia en este planeta se, siempre me gustó el las manifestaciones artísticas populares las artesanías obviamente el arte, por supuesto que lo respeto lo amo, lo quiero pero las artesanías particularmente siempre me han parecido interesantes por ese carácter lúdico que transpira con, por ese afán de, de transmitir algo que no necesariamente es trascendente o importantísimo sino simplemente un gusto por algo y entre lo que Destaca mejor son las manifestaciones de tipo religioso, porque, como quiere que sea, pues Jesús Cristo y la Virgen de Guadalupe siempre fueron motivo de inspiración para los artesanos. Y le decía yo esto porque a lo largo de, de mi existencia fui comprando y adquiriendo ciertas manifestaciones sin ningún valor monetario, solamente con valor, digamos artístico de, de como artesanía y le decía a usted que los motivos fundamentales han sido pues, jesús cristo y la virgen de guadalupe y miren esta es una muestra de lluvia es una lúdula de, de trabajo con unas conchitas un vidrio que, que, que guarda la estampita de la virgen de guadalupe todos son conchitas y caracoles alrededor eso me parece muy interesante y hay una de este santo muy pues muy adorado que se llama San Judas Tadeo con todo un, un, un altar de flores y conchas porque lo tiene en Acapulco y allí en Acapulco pues obviamente pues los elementos tienden a ser de, de carácter marino o de reminiscencia marina, por eso son las conchas y por eso estas flores y los caracolitos, pero fíjese que hay muchas cosas más en todo esto. Vea esta pequeña muestra de artesanía naif, completamente naif. Grabada en madera, pintadita con pintura, todos los tipos muy bien cuidaditos. No tienen ningún valor monetario, no van a trascender en lo absoluto a nada, pero no dejan de ser interesantes. Usted te muestra de lo que logran estos artesanos y de cómo plasman estos artesanos su fe y su creencia en los dioses, en Dios nuestro ¿no? y en la Virgen de Guadalupe y en todo lo que, en todo lo que hay que creer, que creer acerca de acerca de los santos y las vírgenes miren la pequeña estatua en su, su capello. Jesús Cristo crucificado todo eso lo adquirí en Acapulco bueno, es mi lugar favorito para ya no digo para vacacionar sino para estar realmente, pues, me gusta estar en Acapulco de hecho es creo que es mi lugar en la vida y yo creo que ahí voy a acabar mis últimos días, seguramente ahí voy a terminarlos pero hay otro tipo de manifestaciones de, de fe que son mucho más elaborados ¿eh? La Guadalupana fue siempre una fuente de inspiración muy grande para los artesanos, para los artistas, los artistas menores, pero de usted esto con las, eh, las cajas de cerillos pintadas ¿sí? porque ahora son, son de estos cerillos en sobrecito y fueron creando toda una estampa de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe y el Papa ¿Qué le parece? Todas estas cosas me parecen a mí, a mí me parecen muy interesantes, como manifestación de, del talento, de la inspiración y de lo que es nuestra, nuestro culto por, por la religión y por la, las vírgenes y por los santos y por Jesús Cristo. Mis respetos para todos ellos, mis respetos para sus facultades de artesanos y mis respetos para su fe, misma de la que yo carezco francamente, pero para mí es completamente respetable, y de algún modo quisiera tener yo esa fe, pero carezco con ella, no, realmente no, no está dentro de, dentro de mis eh, cánones, el creer en vírgenes, dioses y demás, pero ellos sí, y para mí son muy respetables, todo lo que la gente crea es sumamente respetable, si creen en ellos y le tienen fe, qué bueno, y ojalá que la sigan teniendo toda su vida, hasta el último día de sus vidas porque la fe como quiera que sea no estoy seguro de que me voy a mostrar montañas pero sí estoy seguro de que la fe de algún modo es un bálsamo para tranquilizar las inquietudes de la vida cotidiana de lo que se barrunta hacia, hacia el futuro que a lo mejor no es lo más aragüeño o, o lo que uno quisiera pero la fe en que va a todo a ser mejor es lo que de alguna manera sostiene a mucha gente con y con gusto por estar en este planeta y trabajando para lograr aquello en lo que tienen fe. Ha sido un gusto estar con ustedes, estimados amigos, visitantes del canal y muy queridos estilócatas. Que tengan muy buena tarde.